Judíos tienen de Jerusalén o ok, que que se queme este y Juan se queme levitas para Maquitlatlanica ni Juan a quien ye igual Juan o que y Machne ni Cristo, y o ok, que Entonces, a quien te, te, te elias. Juan ok, o Amo, Nesmachni elias, oxemo que Yententi Y entente profeta que de huiz, Juan o ok, Amo, machne, y cuacón que Akin tez kine, mune kishitechilui Tikimakaske, hitlas razon katlehotech wati Tlan juan okinankili. Y enne katlej nitetastiliak antla huake, señor. Iskon lokiton profeta Isaías, nikiskon Nikchiguas. Katlejuyake Oquitaton, juan o yekaz intlatitanir juan infariseos. Iwan okitlastlaniske. Tlan nikene titlakuatekia intlamu yentente cristo. Y un amo y entendi elías. y entendi profeta que atletik chasma wiki, Juan o que y y caatl. Pero amuanca que sea que yen Juan machanquismati. Y enyon ne. Y para ni tomas. Y y de pueblo de Betania. Y knelado de yenguiatl Jordán. Can Juan o tlaquatequia. O Juan Jesús, ualaya alaya inawak, Juano shikitaka si Dios, catle que de intla Yenin col. de catle Satepan de néhuí se Antes de néh ni intla catini, Pero por yo néh ni intla tlakas de Israel ma Juan Nuiquiokito. Nejo ni quitac Espíritu Santo, gualtemos de Luisca que se paloma, y guanipan o motlale. Nez machao ni Pero a que no que mani tlaquatequi y o nechilwe. Ni quactiquitas Espíritu Santo, temo si guan motlali si pan se y si ka Espíritu Santo. Y guan neyo ni y guan na mechilvia, ni quien yonikonento ni sin Dios.